Buenas a todos y bienvenidos a los de Game Computer Y bueno, estamos a 18 de enero de 2015 Año nuevo, vida nueva y nuevo episodio de Noticias Gamer Episodio 3 Y bueno, voy a comenzar eh, yo con los videojuegos como siempre Y después me sigue Karim con su sesión de hardware y software Bueno, vamos a comenzar Empezamos medio intenso con Counter Strike Global Offensive y bueno, tras unas cuantas semanas de espera, Bave ya ha llevado a cabo la esperada remodelación de Train, uno de los mapas más emblemáticos de Counter-Strike desde sus inicios a nivel tanto del público casual como de las competiciones más exigentes donde se han enfrentado los mejores equipos de las diferentes entregas del exitoso FPS de la compañía de Gabe Nevel disponible en Steam para PC. Bueno, vamos con el segundo videojuego, ya sabéis, atento a la actualización... Y bueno, vamos con Alien Isolation. El equipo de Creative Assembly que desarrolló Alien Isolation discute a diario la posibilidad de hacer una secuela, según ha revelado el diseñador jefe del juego, Gary Knapper. napper señala que ya hay ideas bastante sólidas sobre el argumento, ya que por su parte le gustaría man mantener la, eh, alejada la acción, pero potenciando el entorno y la jugabilidad con este. Y pues bueno, ya sabéis que a lo mejor hay una secuela, un segundo juego Y bueno, vamos con Assassin's Creed Unity Ubisoft ha anunciado que el cuarto patch de Assassin's Creed Unity solucionará la mayoría de los problemas que aún tiene el juego Sin fecha prevista de lanzamiento cuesti arreglará cuestiones relacionadas con el framerate y la app, entre otros aspectos bueno, Assassin's Creed Unity sigue en el paso de arreglar todos los problemas que está teniendo desde que el juego fue lanzado el 13 de noviembre Según ha informado Ubisoft en los foros oficiales de esta entrega, con el cuarto parche que recibirá el título Esperan corregir la mayor parte de los errores pendientes que los jugadores han estado reportando También han lanzado ya un DLC llamado Reyes Muertos ha, ya ha llegado hace poco, el día 13 de enero, lo ha hecho de forma gratuita para PC y Xbox One Y un día más tarde para Playstation 4 Y bueno, vamos con un juego que se ha dado un poco a conocer, a la gente le ha gustado Un juego un poco más indie de, de, lo, que ya, de lo que ya hemos visto Llamado Dying Light Beta bueno, la nueva ciudad zombie de Techland tiene mucho por donde subirnos. Daylight es pura agilidad y caos. Un sandbox para PC, PlayStation 4 y Xbox One que viene directo desde, desde Dead Island con sus pros y sus contras. Ya le hemos indicado, ya le hemos hincado el diente a Daylight en su versión beta. Y, la verdad, el juego es lo que parece: un juego muy tradicional con Dead Island y con un toque de parkour. Y bueno, ahora vamos con la curiosidad. Bueno, Hewlett Packard podría revolucionar en unos años toda la industria de la computación. Es que la compañía está trabajando en la creación de un nuevo sistema operativo para su próxima computadora, a la que bautizaron como The Machine, la máquina. Se estima que serán se será mucho más eficaces en, en términos energéticos y más potente en los productos actuales. HP quiere lograr sus objetivos usando un nuevo tipo de memoria basada en un componente electrónico llamado memristor, en lugar de los dos sistemas operativos que usan las computadoras actuales. Y bueno, aquí termina mi sesión, le dejo el paso a Karim con su sesión de hardware y software. Gracias, eh, Mars, eh, MSI perdón, ha lanzado ya el portátil gs 72 qe Steel Pro. Este maravilloso portátil no es que sea común, ya que hoy en día que un portátil tenga 3 SATA, no es que se vea todos los días, a menos de que presuma de tener este portátil. Un Intel i7-4710HQ le da un toque perfecto al rendimiento. La GTX 970M que tiene le proporciona la riqueza de poder jugar en la nueva generación de videojuegos. Ningún problema con la RAM, ya que lleva en su interior 16 GB a 1.600 MHz. Y por velocidad lleva dos SSDs de 128 GB y un disco duro de 1 TB. Si no ven muy bien, pruebe este portátil, ya que es de 17 pulgadas LED a Full HD. Con todo esto supera más de los 1.700 dólares. El teclado NovaToad TXL de Cooler Master es un teclado mecánico, lo cual... De membrana, perdón. Lo cual hoy en día tiene muy mala reputación. No tiene, no tiene teclado numérico y de ahí viene porque es una de una de una dimensiones tan pequeñas por cierto han diseñado un firmware un firmware para este teclado donde aparte de poder jugar con el teclado se puede jugar literalmente del teclado vean esto Fantástico, ¿no? Bueno. FGIR ha lanzado el ratón Anura. Este poderoso periférico va entre 400 y 6030 DPI. Funciona por sensor óptico. En su interior tiene memoria para almacenar 5 perfiles. Los cuales, según vayamos cambiando, el, el scroll irá cambiando. De color. Eh, tiene 128K, eh, pesa 120, eh, 102 gramos y 11 botones programables. Lo cual lo hace perfecto para RPG y MMO. Y hasta aquí acaba mi sesión de hoy. Bueno, muchas gracias Karim. Vamos a proceder a despedir. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Noticias Gamer. Ya sabéis que nos cuesta mucho hacerlo, sobre todo a él, que es el que lo edita. Y bueno, ya sabéis que en la descripción tenéis contenido como las noticias en sí resumidas y eh, canales recomendados y una tienda informática recomendada. Así que ya sabéis que este programa... Eh, si, eh, lo subimos una vez cada dos semanas Así que bueno Ya nos vemos aquí en Noticias Gamer Dentro de dos semanas Hasta luego, adiós Buenas a todos Y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer Y bueno, estamos Eh <risa> a ver.